La patera independentista hace aguas por no querer arrojar al pesado de Puigdemont por la borda. Esquerra Republicana, ERC, se niega a que el fugado tenga un trato diferenciado respecto al resto de diputados procesados. Pocos, gritones, faltones y malavenidos. Se veía venir que poco tardarían en volver a empezar a tirarse de los pelos con los nerviosos que están, y el lío que se traen entre manos. Lo ocurrido este miércoles, 18 de julio, en el Parlamento de Cataluña no tiene precedentes. El detonante de la crisis ha sido la aplicación de la suspensión de los seis diputados acusados de rebelión por el Tribunal Supremo, y en concreto por la forma de aplicar el auto con Carles Puigdemont, fugado de la justicia española. Esquerra Republicana, E.R.C., se ha plantado ante Junts per Cataluña y se ha negado a que el expresidente tenga un trato diferenciado respecto al resto de diputados procesados. Antes de iniciarse el pleno previsto para las 10 horas de hoy, la mesa del Parlamento tenía que decidir si aplicaba una solución acorde con el último informe de los letrados de la Cámara, que planteaba una sustitución temporal de los diputados suspendidos por el Supremo Carles Puigdemont, Jordi Sánchez, Jordi Turull José Josep Rull, JxCat, Oriol Junqueras y Raúl Romeva, ERC, que podrían delegar su voto en otro diputado de su grupo. Así acosan los separatistas a arrimadas en Canet de Mar ante la pasividad de los mosos. Así acosan los separatistas a arrimadas en Canet de Mar ante la pasividad de los mosos. Sin embargo, las divergencias entre los dos socios del Gabarn han pulverizado toda posibilidad de acuerdo en la reunión de la mesa, ya que JxCat exigía un trato diferenciado entre Puigdemont y los cinco diputados presos al entender que el expresidente no debe ser sustituido por otro diputado, algo que ERC ha rechazado de plano, por lo que finalmente el pleno ha sido desconvocado. Lo más llamativo de la crisis de hoy en las filas del independentismo ha sido la virulencia de su cruce de acusaciones. JxCat ha acusado abiertamente al presidente del Parlamento, Roger Torrent, de incumplir el acuerdo verbal que supuestamente habían alcanzado con ERC y que consistía en una solución puntual para el pleno de este miércoles y jou jueves, que pasaba por sustituir a los diputados suspendidos que siguen en prisión, pero no a Puigdemont.